Compañeras nuestras, en Naira Delgado y Arisa Garcés, sí, bueno, disculpe. Por estas cuestiones de técnicas. Estaba diciendo que eh, el, la presentación pues, va a correr fundamentalmente a cargo de, de, de dos compañeras nuestras, eh, Naira Delgado y Yarisa Garcés. Bien, el programa este, eh, y voy a ser muy breve, eh, tiene una motivación fundamental. Uh, en una institución tan compleja como la Universidad de la Laguna, que además está abocada a, en los próximos años a continuar con un, un, con un esfuerzo por renovar su plantilla de profesorado, se va a producir con mucha frecuencia la situación en la cual una profesora, un profesor, se incorpora por, a, a las plantillas de las distintas áreas de conocimiento y departamento. Y sin embargo, pues hemos caído en la cuenta de que no este profesor o esta profesora pues se tenía que desenvolver muchas veces solo, es verdad que siempre existía un arropamiento natural por parte de sus compañeros y compañeras de departamento, pero que podría ocurrir que este, se, que este no se diera o que si se diera se fuera de una forma, digamos, desestructurada, informal. Bien, lo que pretendemos con este programa esencialmente es que las personas que se incorporan a la Universidad de Laguna, que inician su carrera profesional, eh, docente, académica, eh, tengan en los primeros en las primeras fases, en el, a lo largo del primer curso, una, un asesoramiento, un acompañamiento, un, una mentorización que les permita ir conociendo de forma serena, gradual eh, y, y, y acertada, cuáles son los distintos aspectos de la vida universitaria en los cuales ellos van a tener que eh, desenvolverse. Esta es la motivación y esto es lo que queremos empezar. Y eh, sin, le doy la palabra ahora a mi compañera Rocío, Rocío Peña, que es como responsable del, del profesorado, una parte esencial en todo este proceso. Muchísimas gracias, eh, compañero Néstor Torres. Eh, bueno, eh, la verdad es que eh, a mí, eh, en este caso, lo que me gustaría sobre todo es eh, comentar que, efectivamente, tras un tiempo de experiencia, ambos vicerrectorados, en su momento, pues detectamos que existía una demanda real por parte del profesorado Nobel eh, de información, de orientación e incluso de necesidad de acompañamiento en la etapa inicial de, de la nueva incorporación como docente de un profesorado Nobel en la Universidad de La Laguna. ¿no? Eh, para, sobre todo, con la finalidad de poder integrarse mejor en su eh, nuevo entorno de trabajo. ¿no? Es por eso que eh, la verdad es que para nosotros hoy es un día de satisfacción eh, para todos los que hemos estado trabajando en este proyecto, porque de alguna manera pues, estamos cubriendo esta demanda ¿no? que, que habíamos detectado. Con este proyecto, realmente lo, lo que se pretende, precisamente, como ya se ha eh, comentado, eh, pues es aunar acciones de información y asesoramiento eh, con acciones de eh, orientación y mentorización, dando soluciones pues personalizadas a las distintas situaciones que se puedan dar, y sobre, lógicamente, la base de la asistencia, pues, de tanto de herramientas como de recursos digitales, pero también de recursos físicos con los que contamos en esta universidad, que son fundamentalmente, pues, eh, el profesorado, ¿no? eh, y, y que va a ser compañeros y compañeras de... De, de este profesorado nobel que se incorpora por primera vez en nuestra universidad, ¿no? eh, que herramientas y, y recursos, pues que lógicamente van a ayudar y facilitar pues la acogida, pero también la integración y la adaptación de dicho profesorado nobel en nuestra universidad. En este sentido, este proyecto, comenzará con una eh, entrega, la entrega con la entrega de un documento digital que hemos denominado, que hemos elaborado y que hemos denominado manual de bienvenida al, que, al profesorado que entra por primera vez en nuestra, a nuestra universidad cuando firme su contrato. ¿vale? Eh, como ya he dicho, eh, con, con ese objetivo de no solo proporcionarle. Eh, pues información concentrada, básica y útil no, sobre la universidad, sino también con el objetivo de, de reducir todas las incertidumbres y las dudas que puedan eh, irse generando, eh, no solo en un primer momento, sino a lo largo también de, toda, eh, de todo el proceso o todo su proceso de, de adaptación a su nuevo puesto de trabajo. Bueno, desde aquí también me gustaría aprovechar para agradecer ...la importante colaboración de otros vicerrectorados que, que han participado en esta, en esta elaboración del manual de bienvenida. ¿no? En concreto, pues, a, eh, agradecer eh, la colaboración del vicerrector de, de, de investigación y transferencia... ...así como a la vicerrectora de proyección, internacionalización y cooperación de nuestra Universidad de La Laguna, ¿no? Eh, para que, en definitiva, el nuevo profesorado pueda encontrar información pues, de manera rápida y directa, información tanto relativa, como ya he dicho, a la organización y funcionamiento de la universidad, como aspectos relacionados pues, con la docencia, con la promoción académica, con el desarrollo de su investigación, con la movilidad, la cooperación, la internacionalización, etcétera, etcétera, ¿no? Con el que esperamos que, como ya he dicho, pues pueda ayudar a, a este profesor Nobel pues, eh, durante todo su proceso de integración en nuestra universidad. A partir de aquí, pues, el, este proyecto continuaría con la participación de, de los propios compañeros y compañeras del departamento, que serán fundamentalmente los que colaborarán en esa fase de mentor, mentor, eh, perdón, mentorización para eh, el asesoramiento personalizado y el seguimiento del desarrollo de todo su proceso de integración. ¿no? En definitiva, y un poco por acortar, simplemente decirles, además, que eh, este es un proyecto novedoso en la Universidad de La Laguna, que se inicia por primera vez en nuestra universidad y que, sobre todo, creemos que va a ser muy útil para el profesorado Nobel, al que, lógicamente, debemos darle una buena acogida entre todos. Bien, nada más, eh, ahora darle paso a, a la intervención de, de Yarisa, que es la que nos va a, a explicar con mayor detalle en qué consiste el proyecto en concreto de mentorización. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por, por la, la presentación, eh resumida ¿no? de lo que significaría el programa en sí. Eh, realmente este programa va a suponer para la Universidad de La Laguna un avance en lo que supone el asesoramiento al profesorado y nosotros hemos estado eh, trabajando de una forma coordinada, como ya, como ya han dicho mis antecesores en, la, en el uso de la palabra, entre varios vicerrectorados. Eh, hemos intentado a, a atender pues, a un análisis de necesidades que ya se venía eh, introduciendo, ya se venía haciendo desde años atrás y creemos que esto es un buen momento para, para emprender estas esta andadurías. ¿no? Eh, el programa de acogida y mentorización docente para el profesorado de Nueva no como ya han comentado mis compañero Esprono eh, ¿vale? Se va a lanzar con esta, con esta nomenclatura. Eh, tiene un equipo de dirección, en este caso serían Néstor Torres, Daria, Rocío Peñas Vázquez y nuestro compañero David López Aguilar. Y yo sería la, la directora y coordinadora del programa. En este sentido, eh, como ya han venido comentando, eh, este, este programa nace para facilitar al profesorado de nueva incorporación o Nobel en la Universidad de La Laguna eh, su incorporación e integración en los departamentos en los que se ascribe como docente y personal eh, investigador. ¿Qué es lo que requiere este programa para ser desarrollado con éxito o con las garantías que, que nosotros creemos o que hipote hipotetizamos que, que pueden surgir? pues requiere de un asesoramiento continuado, requiere de un acompañamiento, requiere de ofrecer información, requiere de ofrecer también formación y orientación. Eh, como pueden observar, todas estas eh, dinámicas eh, también requieren que los, los, la, el personal o los agentes intervinientes en este proceso de mentorización sean personas que, que estén en, en sintonía y que puedan eh, aclarar todo lo que infiere en el proceso docente-investigador de un nuevo o una nueva docente en un departamento. En este caso, pues, las personas, obviamente, destinatarias, como hemos ido ya eh, anunciando, serán eh, personas, o lo que se denomina PDI, eh, que inicien por primera vez eh, su labor docente en la Universidad de La Laguna. Bueno, por primera vez quiere decir que da igual que sea un contratado doctor que acaba de llegar a la Universidad de La Laguna, como si es un titular o un catedral. ¿vale? Al igual que un contrato laboral de interinidad. Eh, el desarrollo de la mentorización se va a basar, o tiene, o tiene como base, eh, sesiones personalizadas que se desarrollarán entre el agente de mentorización, el tutor o la tutora, en este caso compañera, compañero, eh, a través de un modelo que es bastante conocido y que creemos que va a resultar muy interesante, eh, de orientación basado en las tutorías entre iguales. ¿Por qué creemos que esto puede funcionar? Porque al final eh, el personal que ya está dentro de la casa conoce bien cuáles son las dinámicas que se ejercen en cada uno de los departamentos, cuáles son los aspectos técnicos que, que un docente debe conocer para el desarrollo efectivo de su docencia y para que, en este caso, pueda integrarse de manera total en la idiosincrasia de ese departamento. Nosotros somos conocedores de que en cada facultad, en cada departamento, en cada área eh, de conocimiento, hay una dinámica de, de relaciones sociales, hay una dinámica de trabajo muy diferente. Por eso eh, vamos a necesitar la ayuda de los diferentes departamentos para localizar a las personas que potencialmente pueden servir o como, que pueden ejercer como eh, agentes de la mentorización, ¿vale? Eh, también se pueden utilizar todos los recursos y herramientas digitales que están a disposición del profesorado a través de la Universidad de La Laguna, existen múltiples y eh, aunque tengamos años de experiencia siempre nos vamos encontrando con nuevos recursos que podíamos haber utilizado antes pero que eh, los desconocíamos. Este proceso lo que va a aliviar es ese encontronazo con ciertos recursos que no sabíamos que existían, pero que están a disposición de todo el profesorado. También estas sesiones tienen un carácter a demanda, es decir, no hay una periodicidad, no hay unas sesiones obligatorias a realizar, sino que el propio demandante va a ser el docente de nuevo ingreso. Es decir, conforme a las necesidades informativas y orientativas que vaya eh, teniendo, pues le pedirá a, a, su, a su persona de referencia, a su mentor o mentora de referencia, pues cierta información. ¿Estas, informa estas tutorías pueden realizarse en un ambiente informal? Sí. Es decir, no, no tiene por qué surgir la, la mentorización en un espacio eh, de despacho. Eh, es más, se puede decir, pues vamos a quedar un momento en algún break que tengamos en, entre clases, nos tomamos un cortado y más es la eh, referencia a, a la duda que tengas y demás. Entonces, como son a demanda, el, el agente de monitorización será el encargado de ofrecer esa cita a el profesorado de nuevo inglés. El proceso de implantación del programa, pues va a tener una estructura eh, eh, oficial, ¿no? Y es en primera instancia eh, cuando el profesorado eh, firme su contrato, el, el servicio de recursos humanos enviará un correo a eh, su nueva nueva nueva credencial, ¿no? A su nuevo correo electrónico. En este correo les dará la bienvenida a la Universidad de la Laguna y eh, les presentará un enlace. Eh, con la finalidad del programa. Este docente podrá optar o no, de, es decir, es de carácter voluntario, eh, participar en el programa eh, ProNoUn. Si nosotros recibimos esta, este llamamiento por parte del de, de docente, eh, activaremos lo que se denomina el protocolo de búsqueda del agente de mentorización. Y es cuando tocaremos o intentaremos eh, acceder a, a información de los departamentos, hablando con los directores, con los secretarios de los mismos y secretarias, eh, para poder eh, captar el perfil que mejor se adecue a unos ciertos criterios de selección que nosotros consideramos oportunos. Obviamente son aconsejables, es decir, eh, uno de los más importantes pues, sería pues, la predisposición del profesorado a servir de ayuda o de eh, elemento motivador hacia el nuevo o la nueva docente que se incorpora en su departamento. Algunos de los criterios que nosotros hemos eh, destacado serían los años de experiencia docente, de ese agente de mentorización, eh, tener una buena puntuación en el docente, ya, esto también es una garantía de que ese docente eh, pues tiene una cierta responsabilidad en lo que es su, su función dentro de esta institución, un compromiso eh, con la docencia y la innovación, es decir, ser un agente activo dentro de las dinámicas que se pueden generar en la institución a nivel de docencia y a nivel de innovación educativa y presentar características eh, personales proactivas, es decir, amigables. Al final lo que queremos es un, una persona de referencia confiable, en que el nuevo y la nueva docente pueda eh, eh, confiar o pueda eh, entenderse de una forma, pues, en la que le ayude a integrarse en, en la Universidad de La Laguna y más concretamente en su departamento. Eh, en ese mensaje inicial que les, que les comentaba que recibirá el nuevo, la nueva docente, eh, también se les linkeará ese manual de, de bienvenida en el que han estado eh, trabajando, pues, el, el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador. Eh, una vez que ya tengamos a la persona de nuevo ingreso de localizada y que quiera participar voluntariamente, se hace la búsqueda del de, agente de mentorización y, nos y los pondremos en contacto a ambos. Entonces es cuando se efectuará el inicio del programa. Y como ya venía eh, antecediendo, como ya venía diciendo, eh, ese, ese inicio y la continuidad ...del asesoramiento va a formar parte única y exclusivamente de estos dos agentes, de estas dos personas. Es decir, que será libre y lo que haremos nosotros es cada cierto tiempo pues, hacer eh, un contacto con, con la persona que está recibiendo esa, ese asesoramiento... ...y el agente de mentorización, por si hubiese algún problema logístico, por si algún, uh, hubiese algún problema que les impidiese realizar el asesoramiento... Y, y demás cuestión Los resultados que nosotros esperamos que sucedan de este, de este programa, pues, sería esa integración eh, real, no es simplemente la incorporación al ámbito eh, universitario como docente, sino una, una integración real eh, en la dinámica de la Universidad de La Laguna, en el entendimiento de cómo funciona esta universidad, en el conocimiento de las funciones como docente y el correcto desenvolvimiento de, de ese nuevo personal, en la creación de figuras sólidas y, y de apoyo que realmente sirvan para anteceder a, esos, a, anteceder a esos nuevos docentes en sus propias labores de, de docencia, ¿no? Y lo que les decía, que no haya un encontronazo con la institución o con eh, las dinámicas que se generan dentro de, de la universidad para realizar la, la docencia de una forma efectiva. Y luego la creación de, obviamente, de sinergias positivas eh, que sucedan del trabajo colaborativo. Para nuestra entidad, para nuestra universidad, es muy necesario ese trabajo colaborativo entre los vicerrectorados, entre el profesorado y entre el personal, incluso de administración y servicios. Para que esto funcione, finalmente, pues nosotros vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para que esos asesoramientos sean pues, eh, lo más efectivo, lo más, lo más viable posible y que al final, pues, esas, esas nuevas incorporaciones se sientan acogidas eh, con nuestro programa y eh, con, el, con el calor humano que le pueda ofrecer el, el departamento en sí. Dicho esto, pues, yo creo que le voy a dar paso a, a, a mi compañera, compañera Ana, Ana para, para que presente el manual de bienvenida. bienvenida. Perfecto, bueno, muchas gracias Yaritza A continuación voy a presentar el manual de bienvenida para el profesorado de nuevo ingreso que hemos elaborado como, como ya se ha comentado, la entrada en una organización no resulta sencilla. En primer lugar, porque cada persona se incorpora a la organización en un momento determinado, en el que la organización ya está en marcha, por ejemplo, con el curso académico en distintos momentos. Además, existen multitud de procedimientos que son completamente nuevos para la persona que se incorpora. Eh, hay diferentes servicios que se ocupan de gestionar acciones eh, determinadas y que no siempre conocemos quién se ocupa de qué dentro de la institución, multitud de recursos que desconocemos y un sistema de organización muchas veces complejo. Para facilitar de alguna manera esos primeros pasos y ese comienzo en la institución, el manual de bienvenida tiene como objetivo aglutinar dentro de un mismo documento eh, y de forma ordenada y, y relativamente sistematizada toda la información clave que entendemos que el profesorado eh, que comienza a trabajar en la UL, puede necesitar. De esta forma, esperamos con información detallada reducir la incertidumbre, la inseguridad, la preocupación que genera el desarrollo de una nueva actividad profesional. Además, queremos también ofrecer a las personas que se incorporan dentro de, de la UL, como PDI, pues todas las posibilidades y oportunidades que le están esperando dentro de la institución. En el manual, eh, lo pueden ver aquí, la bienvenida la da eh, nuestra rectora con un mensaje dirigido al nuevo PDI y a continuación la información se va organizando dentro eh, de distintos bloques. Cada uno de estos bloques eh, eh, se puede linkar, nos lleva a ese apartado específico dentro del manual y además está vinculado al espacio eh, de la web institucional en el que se encuentra de manera detallada toda la información respecto a ese punto. Eh, eh, los apartados que se recogen son un primer apartado de introducción, no sé si voy a poder linkar, no, ¿verdad? Vamos a ver el apartado de introducción en el que se señalan cuáles son los objetivos de este manual. Un segundo apartado a continuación de presentación eh, y organización de la UL, en el que el profesorado de nuevo ingreso podrá conocer cuál es la estructura administrativa, el sistema de gobierno de la UL, y también acceder al mapa de ubicaciones, muy útil, en el que, eh, linkando eh, clicando en el, en el link correspondiente, podrá ver dónde se encuentra pues, cada una de las escuelas y facultades que, que tenemos, departamentos, etc. En el siguiente bloque, información general, aquí lo tenemos, eh, se establecen cuáles son los sistemas principales de información de la UL, por ejemplo, el BOUL, también se ofrece información sobre la sede electrónica, aspectos relacionados con la imagen corporativa y también con la protección de datos. Tenemos el siguiente apartado, voy pasando rápidamente, como ven la información está ordenada de esta manera se, y se ofrece información o la posibilidad de profundizar en cada uno de estos aspectos ya dentro de eh, la web, linkando en los espacios correspondientes. Una manera de guiar y ordenar la navegación eh, en la propia información de la, de la UN. Eh, eh, disculpen, aquí lo tenemos. A continuación, en el bloque 4, tenemos información específica que entendemos de especial interés eh, en, para eh, cuestiones laborales del PDI. En primer lugar, encontramos información sobre la tipología de personal docente e investigador que tenemos, cómo se organiza la docencia, Información sobre el Portal de Servicios, qué es lo que vamos a poder encontrar dentro del Portal eh, de Servicios y por qué es importante. Eh, información sobre el lugar de trabajo, los periodos vacacionales, qué papel ocupa, presentamos de alguna forma al negociado de PDI y también información eh, de interés en el marco de las relaciones eh, laborales que deben conocer, que deben tener en cuenta. A continuación, se dedica un bloque a diversas situaciones administrativas, como por ejemplo eh, en materia de conciliación, información sobre la relación de puestos de trabajo, los órganos de representación que tiene el PDI y cuál es la normativa de aplicación que tenemos. El siguiente bloque está relacionado con información específica sobre aspectos eh, docentes. En concreto, en este apartado se incluyen un conjunto de herramientas de apoyo a la docencia que la UL pone a disposición del profesorado, no solo del profesorado Nobel, por supuesto, pero que se le presenta dentro de este eh, espacio. Tenemos a continuación eh, un bloque dedicado a la investigación, por supuesto, es otro de los aspectos clave para el profesorado de nuevo ingreso, en el que se les presentan pues, algunas, eh, el portal de investigación y algunas de las posibilidades que tiene para incorporarse a grupos de investigación, etcétera un bloque también dedicado a la internacionalización y cooperación con información de interés, para, entendemos de interés para el profesorado de nuevo ingreso. Y también hemos querido integrar el apartado de eh, Vive la UL con su oferta cultural y de distintos servicios para que eh, de alguna forma pues también invitemos al profesorado a participar en todas estas líneas y, y acciones. Por último, se recoge otra información de interés desde la tarjeta universitaria, para qué la van a necesitar y cómo la pueden eh, gestionar, el funcionamiento del aparcamiento y transporte, información sobre el stick, el uso del teléfono y el correo electrónico, el eh, directorio de la UL, y que pueden encontrar ahí, el sistema de soporte que tiene la institución y el, el funcionamiento también de los mecanismos para articular quejas, sugerencias y felicitaciones. Nos gustaría destacar que este manual, en conjunto, entendemos que es una herramienta eh, de apoyo para orientar, guiar y facilitar la incorporación del nuevo profesorado, que se complementa, por supuesto, con otras acciones necesarias. Cuidar y preparar la acogida dentro de cada departamento donde se integra el profesorado es fundamental, así como el desarrollo del programa de mentorización que, que acabamos de presentar. Creemos que se trata de un manual que contiene información muy útil para el profesorado Nobel, y para el profesorado en general, eh, ya que aglutina de forma ordenada información muy importante para todos, que podrán consultar además en diferentes momentos, cuando necesiten cada una de estas piezas de información, a medida que lo vayan necesitando para resolver dudas concretas. Es muy importante que el profesorado que comience a trabajar con nosotros se sienta acompañado, eh, guiado y cuidado por toda la comunidad universitaria. Para que puedan acceder, el manual ya está disponible en la página web de la UL, eh, Yendo al apartado de PDI, tenemos aquí el manual de bienvenida y ya aquí eh, pueden pinchar y acceder al mismo y compartirlo, por supuesto, con la comunidad universitaria. Eh, por último, queremos agradecer el trabajo desarrollado por todos los vicerrectorados implicados y también los servicios, en especial el gabinete de prensa, que se ha implicado mucho con este, con este manual de bienvenida. Nada más, muchas Gracias. <coughs> Muy bien, pues muchas gracias eh, Naira y Eritza. Bueno, ahora es el tiempo para las consultas en directo de las personas que nos están siguiendo. Hay un grupo de ellas. Eh, pueden hacer estas consultas a través del de chat que tienen abierto y las iremos respondiendo eh, eh, a medida que vayan llegando. O sea, que les animamos a que si tienen alguna duda, pues que aprovechen la, la ocasión. ¿Mm? Bien, la primera que nos llega es de Andrea, que nos pregunta eh, cuál es el objetivo último de la tutorización, ayudar en el ámbito de la docencia o el funcionamiento interno de los URL. Bueno, pues, eh, sin perjuicio de lo que aporten Yarisa y Naira, eh, el objetivo de este, de este programa es el acompañamiento en las fases iniciales de cualquier profesor o profesora que se incorpora a la Universidad de La Laguna. Acompañamiento integral desde todos los puntos de vista. Para que su integración en la docencia sea fácil, cómoda, segura, que se eliminen los elementos de estrés que inevitablemente van asociados cuando una persona se incorpora a, a un puesto de trabajo y además en una organización, como digo, tan compleja como es la universidad. Pero también para facilitarle el conocimiento de todas aquellas posibilidades que se ofrecen en el ámbito de la, de la, de la investigación los compromisos que también debe asumir como gestión. Y todo eso, sin duda, va a redundar en un mejor funcionamiento de nuestra institución, de nuestra universidad. Si quieren añadir algo, Naira o Yarisa a lo que he dicho, pues... Bueno, eh, en la línea que... que bueno, entra, entonces, bueno. Lo importante desde, desde nuestro punto de vista es que la gente que se incorpora como PDI no se sienta sola, se sienta acompañada y, y obtenga respuestas eh, guiadas. ¿no? Respuestas de la mano de compañeros, eh, profesionales, profesores y profesoras que conocen eh, perfectamente el desarrollo del trabajo y la actividad docente y también eh, información guiada pues, a través de este manual, ¿no? que de manera autónoma cada profesor o profesora que se incorpora pueda ir identificando dónde puede encontrar más información sobre cada uno de estos aspectos que hemos eh, revisado ahora dentro del manual y que hemos integrado en el manual. El objetivo es que la gente se sienta más orientada, más acompañada, y que acceda con, con relativa facilidad a, a las respuestas sobre las preguntas que pueda tener con su entrada a, a una institución como la Universidad de La Laguna. Mm, bien. Eh, bueno, creo veo que, que hay otra pregunta eh, relacionada con que si el, el acompañamiento, imagino que es el proyecto, ¿no?, de, el acompañamiento dura solo el primer año. Efectivamente, en principio, nosotros lo hemos establecido eh, para una duración de, de un año, pero que vamos, que, que si vemos que los resultados eh, son buenos y que además eh, pues eh, se, hay una demanda de, de, de que el, el acompañamiento incluso dure más allá de un año, no, no habría inconveniente. ¿no? Esta es la primera vez, como dije en mi intervención, que eh, se, se establece un proyecto de este tipo en la Universidad de La Laguna, queremos primero desarrollarlo y en función de, de esos resultados que obtengamos, pues lógicamente no, no eh, durará un año o, o más o menos, dependiendo de, de esa demanda. ¿no? Gracias. Sí, y en, en la línea de lo que acaba de decir Rocío, eh, este programa, eh, durante este primer año, va a tener, evidentemente, un carácter piloto. Vamos a estar muy atentos a ver cómo se desarrolla y vamos a ir recibiendo, pues, en fin, de la experiencia indicada, indicaciones sobre cómo los cambios que tendríamos que hacer. Entre ellos, posiblemente, esté el aspecto de la duración. En cualquier caso, eh, fíjense que el concepto de mentorización eh, tiene mucho que ver con personalización de la atención y podría ocurrir que una profesora o un profesor necesite más de un año para demande atención durante más de un curso académico y podría ocurrir también lo contrario. En cualquier caso nos ajustaremos a los ritmos que cada, cada persona nos plantee y nos provoca Bien, parece que hay otra pregunta. Eh, eh, bueno, con respecto a los contratos mmm, a tiempo parcial o a tiempo completo este proyecto se, se establece tanto para, para todo tipo de contratos tanto a tiempo parcial como a tiempo completo se, la finalidad realmente de este proyecto es, va dirigido principalmente, lógicamente a lo que es el profesorado noble es decir, al, al profesorado que por primera vez se incorpora a nuestra universidad ...al margen del tipo de contrato que pueda tener... ...es decir, que se pueda tener un, un, un contrato laboral a tiempo parcial... ...con un contrato laboral a tiempo completo... ...o incluso un, un contrato eh, pues, eh, no laboral... ...es decir, de funcionario que sean todos, como sabemos, a tiempo completo. Así que están, ab, está abierto y además invitamos a todos... ...a que el que esté interesado... Eh, ...tenga al margen del tipo de contrato que tenga... Eh, pues sea de profesorado, de docente como de investigación de investigación, en fin, etcétera, a pues a unirse a este proyecto. Nosotros estamos encantados. Estaremos encantados de, de bueno de, de, de apoyarlos y de que su incorporación sea eh, lo mejor posible. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Más preguntas? ¿Algunas bueno, dudas? Pues sí, si sí, sí, no hay preguntas, yo sí lo que quería era, eh, bueno, en primer lugar, eh, manifestar que esta grabación eh, va a quedar a disposición de, eh, de todo aquel que no haya podido asistir en directo, de forma de que la presentación estará disponible de forma indefinida. Animar, por supuesto, a todo el profesorado Nobel que ya está y que considere que, bueno, le puede venir bien eh, la participación en este programa a que se ponga en contacto con con con, Yaricha, con nosotros, a través del de, de enlace que, que se va a poner a su disposición. Y eh, también quería hacer un llamamiento especial a todo el profesorado señor que van a ser los potenciales mentores, ¿no? y invitarles a que, eh, cuando, que conoz, cuando conozcan esta iniciativa, pues en fin, eh, contribuyan a, a colaborar a este, a este, en este proceso de integración de los que sean sus nuevos colegas y nuevos profesores y profesoras, compañeros y compañeras eh, de su área. ¿No? Eh, y, y bueno, y bueno y terminar pues agradeciendo muchísimo el trabajo que, y la dedicación que han dedicado y que van a dedicar a partir de ahora a este programa, a Yarisa y, y, y a Naira como directoras del programa. Ellas son profesoras jóvenes, profesoras no tan noveles, y bueno, un buen ejemplo de, del espíritu y del entusiasmo que empieza a caracterizar a gran parte de, de nuestra comunidad universitaria. Bien, pues eh, terminamos aquí esta presentación y eh, quedamos a la espera de las noticias que tengamos de ustedes. Gracias.